Este pues, parecer, eh, los encantamientos de los... Este es la, los bloques de Occidental. Este. ¡Pum! encantamiento! ¡Dame lápiz! Uy, es cierto, Tom No gastes los libros, eh No, de hecho ni siquiera hay libros ¿Y los libros que te di? Ya los puse todos en... Ah. Lo bueno es que podemos ir al leer y cantarnos todo lo que queramos Sí, pero no tenemos lápiz No sé mal No, necesito experiencia. No tengo casi nada, tengo tres nomás. Bueno, yo voy a hacer más con fila uno. Listo, vamos. O esperamos sí, sí, a, va, a conseguir. Sí, dice cada uno. ¿Pero el portal existe? Ah, no. Pero abajo. hazlo hazlo hazlo ahora. Ya si sí, terminamos de que se cocine todo esto y vamos Acá, acá había un poco de agua en ¿no? Acá casa Uy Dios, escucho un esqueleto ¿Dónde estás? Te escucho Siento que se, se me va a caer en la cabeza ¿Tendré ¿Eh? la mesa? Este, Dámelo, dame la mesa Este, vigílame de que no venga Dios, lo, lo escucho Toma La mesa No escucho Tengo 46 de oro. ¿Nos alcanza para... Las cuatro manzanas que tengo acá. Sí. O qué? sea, nos alcanzaría para 5 pociones. O para las cuatro manzanas. Lo ideal sería encontrar más, más oro. ¿Necesito tratar? Si, sí, se escapó en sí Yo también. Fua, yo también lo escucho la escreta, seguramente está arriba. ¿Lo inició? Sí, inicio. Fua, Tengo miedo. Uf. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Déjame hacer, <ríe> déjame hacer algo antes de. Hace unos minutos, estaba con videos, y nos esperaron unos tipos en el portal. Mm. Super, ah, super asquerosos, pero es buena táctica, así que tengo miedo. Este, ten tu manzana. no Espérate, las manzanas, las manzanas, las manzanas, las manzanas. Hazlas. Eh, hago una. O sea, sí. hago dos. Las dos, sí. Vamos Ponete la mazana en la mano Si sí. Baja Bueno yo tengo vida Que sí, me va a tener ¿Qué tal Espérate, espérate, lo saco, lo saco, lo saco Salte, salte de ahí, salte, salte. Ah. Nerf ah, Nerf Nerf al lado tenemos. Tenía que y ¡Guau! Guau. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenía... cuidado. ¿Qué es ¿Qué dejó? No. no sé, pero no podemos. Hay otro. Eh... Ándate, andate, andate Pero ándate, vente conmigo Cuidado, te mate No tienes... No tienes este... Hola No tienes... ¿Qué? Para, para matarlo el... ¿Flechas? Tengo una No, no, no. Toma, toma, toma, toma, toma to, to las flechas No, no lo puedo aplicar por sí, si se puede, claro bueno, tengo miedo, voy aplicando si sí, es uff, me asusté se había bugueado un bloque no te empujo eh, no te empujo, tú, sigue, sigue Voy a recoger esta, esta Glowstone, espera. ¿Tiene que el, el... el...? Sí, el Blaze. Okay. Yo me voy para abajo. Voy a entrar negro. Por, por acá. No por acá también se puede entrar, pero bueno, está bien. Este, espérame, espérame, espérame, creo que estás, dónde estás, dónde estás? Está, ¿Subiste? ¿Dónde estás subiendo? Yo estoy. No, estoy en el puente. Yo, yo también estoy en el puente. Uy, el Blaze está ahí, ¿eh? Sí, Uy, sí, ahí. sí, sí, por eso vine por acá. Este, lo voy a matar, este, espérate, espérate. Voy a hacer, voy a duplicar las flechas por si soy malo y no puedo matarlo. Para cofre, dos diamantes, bien, dos de oro Otros dos diamantes, verruga ¿Yo entraste? Sí, sí, sí, tengo cinco <risa> su... ¿Cuántos tenemos? No sé Este, yo tengo cuatro Este... No, no, notamos las coordenadas del portal. Dark. Dark. ¿Qué pasó? No, notamos las coordenadas del portal. Por si nos pasa? No, importa, sí. no, no, no, no, no, no, No te... Cuidado que escucho un güey, eh Ahí está, ahí está, está <risa> Le voy a esperar, salte, salte, le voy a esperar Para que no se... No. Cuidado, le voy a Uy, esperar No, no, no, no ya está Hey, man, eh. Bueno Ahora hay otro Hierro Hierro hay uno arriba eh Este, nos faltan los... 3 Me gustaría encontrar un spawner y campeón ahí Si sí. Pero no quiero un spawner De esos que están de aire libre Uff Espérate, yo me voy a. Ahí está, Por ahí, por... Sí, por... dura. Te voy a contestar. ¿no? Este, los Blaze... ¿Dónde están? Blaze acá Sí, están arriba de nosotros, ¿no? Yo, Allá hay un spawner, ¿eh? Uff, si, sí, pero no, no... Y allá hay otro también. Pero quiero uno tapado. Cuidado. Tómate no ¿Hay otro? A uno? Sí Eh, se exponieron arriba sí. Se exponieron arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Cuídate para acá No Vamos a ir por acá Hacemos losas Uff esto lo veo complicado, eh bolotas A dónde estás acá arriba Un bloque Quemada Cuidado, cuidado Tranquilo Bloque. Uy, estas cosas se incendian. Me olvidé. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se queman voy a romper el <risa> ¿Qué ropa, no, no, no, no, No, se queman, cuidado, cuidado, no vengas eh, eh, Pon el cabrón? Uf. ¡Ey! Oh, es, este, pon, eh, dame, dame tu cubo de agua Tu cubo de agua, tu cubo de agua Dame tu cubo de agua No chistes, no chistes Thank yeah. Salí, salí, salí. Si no claro, claro, claro. es alguna pesada? ¡Cuidado, no, cuidado, no, cuidado, cuidado. Ah, Buah, ¿tendemos más oro? Vámonos, oh, bueno, vámonos. Bueno. ¿Cuántas balas tienes? No tengo ninguna ¿no? Tengo una. Nos falta no. otra, nos falta otra. Solamente es otra. Y ya no, ya no se pueden poner más. No, no, no. Muy bien, Corre, corre. Tengo una parte force. Estaba buena el force, pero... Falta una. Espérate, al que, maté, al que maté por acá no habrá despawnado en ¿sí? su blaze? ¿Te acuerdas que lo maté? Juan, no me acuerdo por dónde fue. No creo. Nah, uh. nah. Hay un brisa acá, Pero ahí lo puedo Ese es el tema. ¿Dónde estás? ¿Hay otro más? ¿Cómo lo avanzar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar? Acaba con ellos Mateo uno yo uno ¿Te suelto? Uff Vamos a Cuidado, cuidado, Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, cuidado, cuidado. Salga, sale, sale, sale. ¡Uf! ¡Lo reemplazo! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, ¿Ahora? ¿Arriesgamos por ese? Supongo Tengo cincu... Cifo... ¿Absorción? Guau, No, no, no, no! Está con... Está con... Está al lado del... Está al lado del... Pigman de Hay que esperar que se mueva Uy, Y si le pega el Pigman Se enoja con nosotros La verdad ¿Se fue? ¿Se ¿Fue el pico? ¿Se alejó? Sí, sí, se alejó, se alejó. Le voy a pegar, le voy a pegar, espérate. Dale, no, no, no, pongas bloque, se puedo pegar. ¿Saltó? No, ¿Saltó? no, no saltó, vamos, vamos, vámonos. Uh... Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Aquí quedan cinco flechas Ah, sí, a tres corazones ¿O volvemos? ¿O volvemos luego? ¿Buscamos otro por? No, este, nos curamos y... ¿Cuántas manzanas tienes? Tengo para hacer dos manzanas más ¿no? Es que estamos en el Nether y estamos a poca vida Hace una mesa crafty así no me sacasteo, si las hago